¿Sabías que hace unos años nadie se imaginaba la locura que desataría el marketing de influencers? Y es que debido a su evidente efectividad se ha convertido en la técnica idónea para conseguir visibilidad de marca, captación y fidelización de clientes. Pues bien, tras el boom de los influenciadores llegan los microinfluencers, que no tienen millones de seguidores pero crean contenido de valor específico. Son profesionales en su sector y atraen pequeñas masas de usuarios interesados en su especialidad. Son más auténticos porque transmiten más cercanía que los grandes influencers y aportan un grado de credibilidad extra. Así, sus puntos a favor son. Mayor accesibilidad. Un contenido de valor más comprometido. Como son expertos en la materia, sus opiniones son unas fuentes fiables para los usuarios. Y por último, son uno más, por lo que el público se identifica más fácilmente con ellos.